I like it. OK. Last, last. Es fío de fútbol ¿Qué ves? ¿Y no? ¿Y largo, hermano? Es No, en verdad se En verdad se no es? cómo tiene duda. ¿Tienes bien la muñeca? Sí, bueno, pero ayer me dejó hacer de banca, y de Está de puta madre, Si te duvieras no coger la barra. Ayer me dolía, ayer o antes, ayer me dolía un gol. Y no fue a entrar ahí nada. Pues el Pero, un bolazo con el Fibbo y mi Muñeca. ¡Ay! Bueno chicos, vamos a pasar a anunciar el equipo ganador, ya han sido dos partidos independientes. En la pista, 1, pues sí ha ganado el equipo rojo, chicos. Han ganado el, el equipo sin petos eh... pues no, Esperamos es que ahora hayáis pasado bien en este juego que no hemos inventado. Sí, gracias. Lo의 vale, eh, solamente quería decir dos cosas. Eh, era un juego muy sencillo y podía haber metido cosas como, por ejemplo, un marcador no era de una puntuación muy difícil para que pudieseis meter un marcador y realmente pues está bien que hagáis dos equipos así pero vaya está bien pero la cuestión es que en uno de los dos juegos da igual aquí o allí eso está bien para que puedan participar todos y haya más actividad y participar han participado. la cuestión es que se parece un poco como a cosas como balonmano no bueno que hay entonces cuando ver, hay juegos de ese tipo los que juegan bien a balonmano son los que mejor lo hacen. Aquí no ha habido ninguna cosa así exagerada de que uno sea el que más lo hace las cosas, pero lo digo para que lo tengáis en cuenta. Si hacéis con gestos deportivos, como es aquí lo básico para comunicarse, era pasarse el balón, tipo balonmano. Eh, los que juegan a ese deporte lo hacen muy bien, ¿vale? Claro, pero es que para hacer lo básico de todo el juego. No, no, pero no, no. Tú te puedes inventar otra cosa que no tenga que ver. ¿Qué no podemos basar para inventarnos algo? Plan, hay hay muchísimos chauta. juegos. ¿Y, pero, eh, ahí Mira <risa> los vídeos. Es que hay, como todos los años, ¿eh? Ahora, ¿y el hay el jabalita, cientos de vídeos, pues ves cosas que a la gente se le ocurre raras. Hay muchísimas cosas que se pueden ¿Y que me hacer? puedo basar en un juego y cambiarlo y todo rollo? Claro, claro. Es lo que tienes que hacer. Pero bueno, que al final sí, la sí. pelota era diferente y al final no, no. Limitaciones de no Sí, sí, sí. Un, un no, no, sí. No ya nada. está bien. No, no, pero si sí digo que no está mal, no está mal. Pero que la cuestión eso, que lo tengáis en cuenta y luego otra cosa que iba a decir es que, que no es variante, es fase como pues decía, variante eh, ahora la variante está no, fase fase, fase, y ya está pues venga, eh,